Eh, ¿Quién ha puesto Ugu? ¿Qué? ¿Quién ha puesto Ugu? ¿Quién es el otaku que ha puesto Ugu en mi chat? Eh? ¿Quién es el otaku que ha puesto Ugu en mi chat? Pues por poner Ugu, expulsado. Dos minutos. Silenciado. No pongas Ugu.